¡Hola, futuras y futuros astronautas de este país! Este es el primer video de nuestro canal. Mi nombre es Víctor Hugo y esto es Cuéntame la Ciencia. En este primer video te mostraremos la sección de noticias, las cuales van a ser tanto nacionales como internacionales. Trataremos de darte a conocer de 4 a 5 ellas te las vamos a platicar y trataremos de traducirte el lenguaje científico a un lenguaje un poco más coloquial. Trataremos de que en estas noticias siempre haya al menos una con mexicanos involucrados, lo cual sabemos que no nos va a costar, porque de verdad hay muchos científicos mexicanos trabajando alrededor del mundo. La primera noticia fue muy importante para la creación de Cuéntame la Ciencia. La puesta en órbita de un auto eléctrico alrededor del sol. Este auto le pertenece a Elon Musk, un sudafricano que en 2002 fundó una empresa de transporte aeroespacial. SpaceX, como se llama su empresa, es una empresa que transporta, así como DHL, paquetes y, como cualquier aerolínea, personas. La única diferencia es que SpaceX lo hace fuera de este planeta. La puesta en órbita de este auto se hizo para demostrar la capacidad de carga que tienen sus cuentas, el cual el Falcon Heavy es el cohete más potente que existe en la actualidad. Este tiene una capacidad de carga de 66 toneladas. El despegue se llevó a cabo en el Centro Espacial John F. Kennedy en Cabo Cañavera. El despegue se llevó a cabo de manera correcta. La separación de los dos propulsores laterales se hizo de buena manera. Ellos regresaron a la Tierra para ser usados nuevamente. El tercer propulsor, llamado Núcleo Central, lamentablemente se estrelló en el océano. Este auto viajará por millones y millones de años por el espacio, le dará la vuelta al Sol y en el punto más lejano de su órbita se encontrará cercano al cinturón de asteroides de nuestro sistema solar. El momento en el que se mostró el Tesla Roadster en el espacio sonó la canción de David Bowie, Space Oddity, lo cual de verdad fue épico. Este auto, en su interior, en la parte del conductor, tiene un maniquí que se llama Starman. Este maniquí está vestido con un traje espacial verdadero. A su vez, dentro del auto, existe la copia de la trilogía de Isaac Asimov, llamado La Fundación. En el tablero de este auto, hay un Hot Wheels, una miniatura de este mismo auto. Y en la parte del tablero, hay un cartel que dice Don't Panic, el cual es una frase de un libro de divulgación de ciencia, de Douglas Adams. En la parte inferior de este auto hay una placa en el cual están inscritos los nombres de los 6.000 trabajadores de SpaceX. La segunda noticia es acerca de Sandra Guzmán, la primer científica mexicana que ha estado en la Antártida. Ella fue seleccionada en un programa que se llama Homeward Bound Project. El cual tiene como eslogan, la madre tierra necesita de sus hijas. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Tiene una maestría en Política y Regulación Ambiental. También es estudiante de doctorado en Política por la Universidad de York. Junto con 78 mujeres alrededor de alrededor del mundo, fue seleccionada. Ella, junto con seis latinas de origen colombiano, peruano y venezolano, tuvieron un viaje de 3 semanas aproximadamente del 18 de febrero al 11 de marzo. La finalidad de este proyecto es generar un proceso de fortalecimiento y liderazgo de las mujeres en la ciencia. Se hizo una expedición la cual es la más grande de mujeres que ha estado en la antártida Se busca documentar los efectos del cambio climático. Dentro de esta expedición que hicieron, lograron ver muchísimos pingüinos, así como icebergs derretidos, los cuales se desprendieron de glaciares y actualmente se encuentran flotando en agua salada. Sandra Guzmán, junto con las otras seis latinoamericanas, nos han comentado acerca de la gran importancia que tiene el comunicar el cambio climático. Esperemos que junto con Sandra, más adelante nos podremos comunicar con Paola Tello Guerrero, con Sandra Velarde, con Andrea Laines y Adriano Humanes, con la intención de que nos expliquen un poco más acerca de esta experiencia. La tercera noticia tiene mucho que ver con la anterior y precisamente con la creación de Cuéntame la Ciencia, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este se celebra internacionalmente el día 11 de febrero. Este día se crea con el fin de lograr el acceso a la participación plena y equitativa de la ciencia. Se busca lograr la igualdad de género, un empoderamiento de las mujeres y las niñas, Promueve el acceso y la participación de ellas en la ciencia. La ONU, a través del UNESCO, lanzó esta campaña, donde entre las cosas que mencionamos anteriormente, se busca aumentar la posición de poder de decisión que existe en este planeta, el cual le pertenece a las mujeres solo en un 11%. La cuarta noticia es el lamentable fallecimiento de un divulgador de ciencia y físico llamado Stephen Hawking. Él falleció el 14 de marzo. Steven nació un 8 de enero, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo Galilei. Nos enteramos de la lamentable noticia por sus hijos, Lucy, Robert y Tom, quienes citaron una frase de Steven, la cual es, no sería mucho un universo si no fuera el hogar de la gente que ama. Esta frase nos dice mucho de la verdadera persona que era Steven Hawking, no solo un físico sino una persona que amaba lo que hacía. Aparte de los 12 Norris causa que le dieron a Stephen Hawking, él era un divulgador de ciencia. Junto con su hija Lucy, escribieron tres libros, El origen del universo, La clave secreta del universo y El tesoro cósmico. Todos ellos para explicar la física a los más jóvenes de la casa. En nuestro canal vamos a hablar del origen del universo. Al ser un divulgador de ciencia, siempre fue una persona muy curiosa. Incluso llegó a participar en programas como Los Simpsons, Futurama, The Big Bang Theory, Star Trek, donde juega póker con Albert Einstein e Isaac Newton. Incluso tuvo una participación con Pink Floyd, quienes ampliaron su voz para hacer una canción. Hablando de música, en una entrevista que le hizo la BBC de Londres, le preguntaron de qué artista se llevaría discos a una isla desierta. Él habló de Beethoven, de Wagner, de los Beatles, de Mozart y de Deep Piano. Su manera de divulgar ciencia siempre fue divertida. Entonces, un día se le ocurrió organizar una fiesta para viajeros en el tiempo. Lamentablemente, nadie llegó. Esta invitación la hizo un día después de la fiesta, lo cual comprueba la imposibilidad de los viajes en el espacio. Esta fiesta se llevó a cabo el 28 de junio de 2009. Mandó colocar globos, destapar champagne y poner un letrero que decía Welcome Time Travelers. Lamentablemente, como se los comento, fue una fiesta en donde se las pasó solo. Muchísimas gracias por ver nuestro primer video. Te recordamos que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Y recuerda que la ciencia es de verdad muy chida si está muy bien contada.